Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, lo que vamos a hacer hoy es un cuenquecito de barro eh, Casualmente estaba aquí el antiguo torno que usaba mi madre para hacer sus cacharritos Y bueno, dado que mi madre no está aquí, lo que vamos a hacer es una llamada por el, por el vídeo de WhatsApp Y ella me va a estar indicando a ver qué tal se nos da porque yo nunca he hecho un cuenco bueno, de a lo mejor de pequeño, pues alguna vez sí que he hecho algún cuenco, ¿sabes? Pero tampoco he hecho gran cosa. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Venga, vamos a ello. Pues a ver. A ver, lo primero que voy a hacer es coger un poquito de barro, ¿no? ¿Vamos ¿Eh? a barro, sí? Vale. Eh, vamos vale. a hacer la pella. Vale, vamos a hacer la pella. Eso vale. se llama pella. Vale, ¿qué es la pella? Vale, ¿Para pues qué sirve? Exactamente. No metas la pella, digamos que es la base, o sea, la, el, el barro amasado para poder luego hacer la forma... Torno, ¿Vale? Macharlo vale. Va en el torno. Entonces, importante, queremos quitar todo el aire que pueda haber en el interior del barro. De tal manera que lo que hacemos es apretar el barro, pero nunca clavamos los dedos, porque eso produciría que entrara aire dentro del barro. ¿Vale? O vale. pues hacemos una bola, okay. apretándola, y ahora ya la amasamos. O sea, digamos que ese trozo del barro lo has cogido de donde tienes el barro normalmente, ¿vale? Sí. Te vas a la mesa para te amasar, y vamos a amasar el barro. Vale. No conviene tampoco calentarlo, cal calentar el barro, Eduardo. Ah, vale. O sea, cuanto menos estupe, mejor, ¿vale? Y ahora, le das un golpe contra la madera, le das de golpe, con fuerza, vale. Y ahora, como hemos dicho, ¿vale? Es la palma de la mano, la parte de atrás, hacia adelante. Pero pero es empujar, ¿vale? No, no caigas encima de la, del barro. Es empujarlo hacia adelante, ¿vale? Eso es. Y ahora lo que haces es que lo recoges, eso es, hacia ti y lo vuelves a tirar hacia adelante. lo que ¿Sí? hace como una especie de, de churro. O sea, cada vez que lo, lo recojas hacia ti, lo tiras contra la mesa, ¿vale? Ah, vale. Bueno. Recuerda que no haya pliegues, eso es. Y ahora eh, hacia adelante, Eduardo. Eso es. Vale. Bueno, pues ya ves haciendo el cono. Que, pero que no sea larga, Eduardo, ¿vale? Que no sea un cubo. Que sea una tetilla de queso de tetilla. Queso tetilla, es eso? Vámonos al torno. Déjate a un ladito la tetilla, pues, sí. a mano. Sí. Porque te vas a sentar. Vale. Con las piernas rodeando el, el recipiente blanco del, del torno. Cógete la pella. Sí. ¿Vale? Agárrala bien y procura que la vas a tirar encima de la rueda de torno. Sí. Con suerte. Procura que te caiga en el centro, ¿vale? Vale. Venga, en la base de la pella, ¿vale? pellizca un poquito para, para alrededor del de de disco para que se quede como pegado, ¿vale? Dale, vale. Ponlo en movimiento, bójate el dedo. Eso es. Ahí. Le pegas un pellizco, ¿no? Para que la peña se quede bien pegada. ¿Sí? ¿Sí? Vale, está bien. Vale, pegado. venga. Sí. Pues mira, ahora, bójate un poquito las manos. Porque lo que vamos a hacer es centrar la pella, ¿vale? ¿Ves que está ahí como borracha? Sí. Tiene que quedar justo en el centro y cuando da vueltas que no se mueva la cabeza de un apagón. Eso es centrar la pella. Si no estás centrada, no puedes hacer un cacharro. ¿Y cómo se hace? ¿Vale? Entonces, entonces tienes que coger con las dos manos, abrazas la pella. Sí. Y con esta parte de aquí empujas hacia abajo, ¿vale? Como para intentar pegarlo mejor. Eh, domina tú, es decir, brazos queden fijos y obligues al barro a quedarse en el viejo, en el centro, ¿vale? Aprietas un poquito hacia abajo y sí. procuras centrarlo, es decir, con tus brazos bien pegados para que no se vaya así, tiene que quedar ahí y en el centro queda la peña. Si, si se te van los brazos, porque lógicamente vas a seguir al, al barro, vengas uh -huh. al cuerpo lo da. ya era que abajo, ahora tenemos que subirla, ¿vale? Entonces, con esta parte de aquí, a esta parte de aquí es la que va a trabajar. Vale, la ahí. aprietas un poquito y ¿qué ha pasado? No no digo que con esta parte de aquí no y ahora, aprietas y, y vas subiendo subes subes manos vas subiendo las manos vas subiendo las manos con el barro vas subiendo las manos si el barro sube tus manos suben Eduardo vale. apretando sin sin apariencia. apretando y ves cómo sube otra posibilidad como tienes un poquito de barro Eduardo es que una mano sujeta y, la, y con la otra la bajas una sujeta con la otra baja eso Vale. vamos a centrarlo un poquito vamos a centrar está un poquito borracho Eduardo vale. si no vas a poder abrir bien el las dos manos subiendo Eduardo sí sí sí eso es eso es vale vale muy bien muy bien muy bien sube sube sube hasta arriba del todo ya ya ya venga muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien sí. bueno, eso es estupendo eso es ¿eh? muy bien chato bueno ahora con la mano izquierda pues volvemos a hacer lo mismo de antes Bueno, ahora la vamos a bajar un poquito y ya vamos a abrir, ¿vale? El dedo gordo así, de la mano izquierda Exactamente, así vale. Eso es, abrazas la pella con el dedo gordo encima de los otros dedos Eso es vale. Pero pegadito el dedo gordo a los otros dedos Bájala más, un poquito más Eso es, muy bien Eduardo, está súper centrada, muy bien Un poquito más Vale, a ver Ahí está, vale, venga Solo a la derecha, el dedo gordo en el centro. Vale. Vale, y lo clavas ahí, lo clavas un poquito. Vale. El dedo en eh, vertical, el dedo gordo, en el centro, Eduardo. Eso es. Vale. Mételo, mete, a la, mete, mete un poquito la, hasta la primera palanca. ¿okay? Vale. Bueno, te cuidado que no se te salga, no se te mueva, Pues justo. Ahora se trata de que abrazas la pellera con las dos manos, ¿vale?, sí. y los dos dedos gordos, los vas a meter en el donde has puesto el primer agujero, ¿vale? Lo vas a meter, vas a meter los dedos gordos en vertical, ¿vale? ¿vale? Vamos a hacer lo que es el agujero por dentro del, del cacharrito, ¿vale? A ver, venga, abrazas la pella, Eduardo, abrázala, eso es. Dedos gordos en vertical, ve levantando las muñecas para que los dedos gordos entren en vertical. Las muñecas, las muñecas, Eduardo, venga, Ey, eso es, eso es, venga, pues Pro, procura juntos, ¿eh? Los dedos gordos juntos. Los nudillos juntos. Vamos más para adentro, Eduardo, más para adentro. Venga. Más. Hasta vale. el buquito, los dedos gordos, para ves? juntarse con, la, con los dedos de fuera. Ahora vamos a centrar la boca. Empuja con los dedos gordos un poquito para afuera, pero que te siga dando... Con los dedos gordos, esto, sácalos un poquito para afuera, pero que te siga dando la boca del cacharrito aquí. Bueno, vale, Sí, te estás centrando. Está bueno. Es que normal Eduardo, hijo. Ya estaría ya ha ido en todo. <risa> No, no, o sea, para, para centrarlos es que es con esos tres dedos de la mano. Mm. O sea, que, con, aunque tú lo empujes, pues no hacemos nada. La boca te tiene que dar aquí, o sea, entre los dedos. De esa manera lo fuerzas. Y mantienes simplemente ahí. Dos dedos. Dos, dos, ahí tienes un dedo solo, Dualo. Aquí dos, sí, dos, eso, es, eso. Pero la boca. Sí, no... pero te tiene que dar en el. Porque tengo la mano muy larga. Yo tengo que meter el dedo. Más profundo, ya bueno, es que no bueno. Pues, pues, pues doblalo por dentro, Eduardo. Eso es, eso es, eso es. Ahí, ahí, eso es. Ves muy bien, muy bien, muy bien. No, muy bien bueno, se está <risa> bueno, porque sabes qué pasa <risa> <risa> este, la, las paredes del torno, está o sea, del cacharrito, están flojas, es, tiene mucha agua. Pues bueno, la primera vez, pues tampoco está mal. Para ser la primera vez, está muy bien, Eduardo. Bueno, está muy bien, Edu, ¿eh? Para ser la primera suelta un cacharrito. Suelta despacito. Suelta despacito. Ya estás. Bueno, bueno, ahí tienes el primer cacharro, chato. Para quitar el faro y quedaros un poquito de forma ahí más metida. Muy bien, ¿ves que ha cogido un poquito de forma? Sí. El dedo angular, empujate adentro. Levanta un poquito la muñeca y cierra, ves cerrando. Que te dé siempre en la membrana que si no se.. se, se, se... Se descentra Eduardo. Estupendo, chato. <risa> bueno. Ay, eso es, ay, eso es, eso es lo que quiero que hagas. Eso es, Eduardo, eso es. ¿Ves que tiene más formita? Bueno, muy bien, pero pues, el primero está divino, ¿eh? Muy bien, chato. Que te dé siempre, ¿vale?, eh, eh, la, en la membranilla. Bueno, muy bien. Eso, de patito, de, de patito. Vale, vale, vale. No, no, está bien, está bien. Hacia ti, venga, tira. No lo levantes. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Venga, hala rápido, lo coges por abajo, eso es. Muy bien. Eso es. Perfecto. Ya lo quieres. Un poquito más abajo del perfil, Edu. ¿Cómo que un poco más abajo del perfil? Un poquito más abajo. Ah, vale. Sí, es eso, para la silueta. Bueno, muy bien, hijo, para ser primero está divinamente, Eduardo. Muy bien. Muy bien. Esto es. Muy bien. Muy bien. ¿Ah? ¿Mm? Bueno, más o menos. Muy bien, chato. Bueno, pues el cuenquecito ya está hecho. Espero que os haya gustado. Ahí con, con sus agujeritos y tal. No ha quedado del todo mal. Y bueno, si os ha parecido interesante, darle a like al vídeo. Y si queréis que hagamos algún cuenquecito más o un poquito más complicado, pues... Nos decís, venga, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego